Tanang. Tanang en Vietnam, está muy, muy padre, nos mucho, ya lo recorrimos, hay muchas tienditas, restaurantesitos, hay mucha gente, mucho ambiente, las cosas no son caras tampoco, y hay edificios muy padres como de la época colonial francesa, algunos que ya están restaurados, pero no es casi negra, entonces el contraste del amarillo con el, con el negro pues se resaltado muchísimo y este es un río aquí está el puente japonés, así le llaman eh, pero lo que estoy viendo hay como más tiendas, más restaurantes, el público está muy padre, hagan de cuenta que es como una mezcla entre tlaxo playa de, de Carmen y Tlacotalpan, pero mucho más grande y está muy limpio, no hay basura, no hemos encontrado así eh, basura o, o algo que este, mal, o sea, sí no hay mucho, no se ve que sea muy rico, pero todo está bien cuidadito. ¿La comida? La comida muy rica también, la comida vietnamita. Nos trajeron como 11 platillos diferentes y ya agarramos un poquito de varios y entramos a un templo. Bueno, un templo de la diosa del mar. Y muy ahorita, padre el templo también. Eh, te, tenemos tiempo libre para dar la vuelta aquí en Vietnam. Pero nos está gustando mucho. Lástima que casi ya en unas horas nos vamos. Pero sí es un lugar en el que puedes estar mucho más tiempo y es muy turístico y no, o sea, los precios no son tan altos. Nada, nada altos. un sábado o un domingo, todavía mucho más bueno, les pues, mandamos un saludo, eh, recuerden que este forma es parte de los videos de Asia Trip 2014, entonces búsquenos con los de hashtag Asia Trip en Facebook para que... Ya después de estar un día aquí en Vietnam, la verdad es de que nuestras impresiones es de que al menos de esta ciudad y de otro pueblito que fuimos, nos gustó mucho. Eh, no nos imaginábamos que el país fuera así. La verdad es de que todo súper bien. Eh, estaba muy bonito el pueblo. Muy limpio. Muy limpio. Muy rico. Muy, muy rica la comida. Eh, todo, hay muchísimos restaurantes este, de diferentes tipos y pues mucha herencia eh, de la colonia francesa. Eh, aquí vamos uno de los puentes Ajá, para cruzar el río. Hay otro puente que tiene forma de dragón y los sábados en la noche echa fuego. Eh, hoy nos, eh, el clima estuvo pues muy húmedo pero al menos no nos llovió nada más en la mañana y hasta ahorita en la noche. Pues ya nos despedimos hoy de Danang, pero mañana vamos a. Pues recuerden ver a todos nuestros videos de este viaje a Asia y suscribirse a nuestro canal de YouTube. La verdad está increíble, nos está sorprendiendo muy de forma muy muy positiva Vietnam. Bye. Vengan a Vietnam. Vietnamtourism.com Bueno, no sé si esa es la página, pero casi siempre son así. Adiós. Una gran comelona. Hay de todo, de todo, de todo. Verduras, pescado, calamares, camarones, de carne, arroz blanco, cerdo, pollo, de todo.